a todos, en este segmento les vamos a hablar sobre la eutanasia, si es legal en Colombia, si es ilegal, qué se puede hacer sobre ella. Primer parte, ¿qué es eutanasia y de dónde proviene? Cuando uno habla de eutanasia, uno tiene que eh, irse a las raíces griegas. Eutanasia viene de dos raíces griegas, la primera, Eu es bueno y tal la que es muerte. Es una muerte buena. En términos de definición médica, la eutanasia tiene que ver con la muerte digna sin dolor. Es, una, es dejar que la enfermedad en, siga su curso natural sin tener ningún tipo de intervención y dejando que la misma enfermedad en su curso natural lleve hasta los fines del paciente. Con varias condiciones, que no sufra, que no tenga dolor, que tenga sus condiciones de alimentación o de nutrimento básico eh, totalmente satisfechas y que no tengan complicaciones que ameriten o que esas complicaciones necesiten un tratamiento. En la eutanasia directa, se llama la muerte piadosa. Esta se usa solo cuando se busca que deje de sufrir el dicho paciente que sufre enfermedades incurables. Podemos analizar que desde que se radicó este acto en Holanda solo ha sido en situaciones muy precarias y sufribles. Donde el paciente nota la lástima de todo el mundo y siente un dolor insoportable, sea ya por una deformidad, problema patológico, policiado para toda su vida. Mi pregunta es, ¿ustedes le practicarían eutanasia a un familiar de ustedes? ¿Es legal la eutanasia en Colombia o ilegal? Es legal en Colombia, eso está en discusión. Uno no puede propiciarle la muerte a ningún paciente, eso es ilegal en Colombia, no lo practicamos, eh, pero uno sí tiene el derecho a decidir, y los pacientes tienen el derecho a decidir si quieren un tratamiento o no quieren un tratamiento sobre su enfermedad. Desde ese punto de vista, es el paciente el que decide si quiere hacer eh, uso de los recursos científicos que hay en un, en de acuerdo al pronóstico de la enfermedad o si definitivamente el paciente decide simplemente dejar eh, que la enfermedad siga su curso sin tener ningún tipo de tratamiento. Repito, es decisión del paciente más no del médico. El médico lo que debe de hacer es propender todos los instrumentos y toda la tecnología posible, y sus conocimientos para definir toda, todo el plan de manejo y entre los dos acordar, si no, deciden tomar el tratamiento o si definitivamente deciden seguir el curso natural de la enfermedad. Entonces está la discusión abierta, no hay unos parámetros de legalidad o de ilegalidad en las decisiones que toca el mismo paciente sobre su conducta y sobre su vida. Bueno, sin más que decir, un agradecimiento grande a la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, al Dr. Jaramillo Botero y a todos los que hicieron posible esta filmación. Muchísimas gracias a todos. Sin más que decir, ¿ustedes están de acuerdo con la eutanasia o no están de acuerdo? Quiero que se pongan a pensar todos ustedes y reflexionen sobre esto.